a producirse los resultados es decir, eh, lo que a, a mí me gusta hacer es desmitificar eh, la cuestión del proceso creativo todo con por mayúsculas porque cuando estamos inventando algo cuando, cuando Gaby y Carmen empezaron a a concretar el deseo de que Marcelo estuviera en este video y presentara su, su producción. Eh, ahí hubo una motivación. Hubo todo un proceso que se fue dando en estas distintas etapas. Es decir, Podemos tal cosa. Y son iluminaciones, a veces chiquitas, a veces son ¡ah! eureka, pero otras son mínimas y que hacen una palanca muy, muy importante, que te da, empezando desde una diferencia mínima, se va ampliando la influencia y te queda una diferencia enorme a partir de una idea chiquitita que se te ocurrió y que anotaste o no anotaste encendiendo el velador donde estabas por dormir. Todas, todas estas etapas empujan a veces, otras veces quedan en nada, acá se concretó. Muchas veces estamos con deseos de, de producir, de construir, de crear y nos quedamos en el camino. Pasa también, pero son etapas de un proceso creativo que es de lo más humano que nos puede pasar. ¿Qué es? ¿Qué es, que hace? Como dijo Freud, que es la salud? Es amar y trabajar. Y si amas lo que trabajar, mejor todavía pasar, Y entonces, bueno, se va, se va construyendo con trabajo y con amor. Porque detrás de esto y de todos estos personajes... Yo te compré todo lo que iba, pero no así el hacer sino si no, pues ya pasó la mano ¿qué? confiando, en, confiando en, en lo que estaba escuchando bueno, y, sí. a, a mí eso, eso que, que escuchaba que no me estabas haciendo cumplido sino que me decías compro, yo te creo los personajes cuando hay un ingeniero que se llama Luis que, que él les cree todo esto cree de, de cree, qué es esto de vaciarse qué es esto de hacer lugar qué es esto del silencio me puedes explicar y cómo ir acompañándolo en, en todo un proceso de coaching que llamamos coaching de sangre? a, a, a algunas experiencias que al nombrarlas las achicamos eh, yo me, me quedé contento con los personajes, porque me parece que hablan de distintos personajes con los que me encontré en, en estos veintitantos años de hacer coaching, colegas, y, y bueno, y algunas situaciones se terminan de, de, de resolver todo este culebrón en el 2, ¿no? Entonces, sí. este, bueno, eh, quería... Me parece al principio pensar que yo te estaba alabando o alagando, y al principio, <coughs> yo decía que me está... Me me mando me mando medio. No, claro, es que esto, aparte, a los coaches nos pasa, ¿no? Después de... O a mí, yo reconozco que a mí me pasó. De golpe me di cuenta que, como no como, como no muchos coaches ejercen, ahora que veo con el correr de los años, muchos coaches hacen cursos, pero no muchos ejercen. De golpe me encontraba con gente que quería, caer, que quería caerme bien. Y entonces... Cuanto más me quería caer bien, menos genuino se hacía el, el abordaje. Entonces yo decía, ¿cuánto contribuimos los coaches en ponernos en cierto pedestal? Para que cierta gente le resultemos tan importante lo que le decimos o no lo que no le decimos. Por eso estoy tan contento que en el libro 2 pongo, pues adelanto, tres pautas para facilitar el coachero. La primera se llama Juntar el momento presente con las consecuencias. El dos se llama, hace la, al coach como creador de contexto, como el creador de las condiciones para que algo pase. Y el tercero se llama, la opinión del coach no importa. La verdad, la opinión del coach no importa para nada. El coach acompaña y está para servir. Y yo creo que en todos estos años que estuvimos desde el 2013, fin del 2013 a fin del 2013, 15 que, que surgieron los tres libros. El libro 3 finalmente se completó con siete casos de coaching organizacional. Eh, vos hiciste todo lo que yo veo que hace un coach: acompaña, apuesta por lo mejor del otro. Ahora yo no me creía eso. Entonces, al principio, cuando Estela me decía, che, qué bueno eso. O cuando en algún momento van a ver que dice, ja, ja. Y yo Como me me antes. Ella se reía. Antes. Me siguen, ella se reía, entonces digo, ah, funciona, porque algo muy importante hace a que nos podamos reír más. Me parece que hay algo que pecamos los coaches de broncenía, ¿vieron? ¿Eh? Nosotros somos... ¿A la solemnidad. claro, tenemos bronce en la sangre y miramos ahí al mundo, yo soy coach. Y se de la. Ya, Association, Eso nos está alejando de la gente. A, a, a que alivianemos los abordajes, que nos encontremos de corazón a corazón la gente que trabaja en empresas no son monstruos los políticos no son monstruos en algún momento se olvidaron que se dedicaron a la política para servir y por eso en el libro 2 hay un caso de un sindicato, de un sindicalista que planteó eso pero bueno antes de hablar del libro 2 ¿Te parece que querés invitarnos a una experiencia? Sí, yo claro. ¿querés que me quede acá o para allá? Y quizás querés jugar la experiencia. No, me quedo. Te quedo. <risa>